Pues, tal y como les contábamos, volvemos con eh, nuestra sección Flores para mi Casa con Javier de Floristerías Mayo. Bienvenido un día más, esta vez ya en, en nuestra casa, en nuestro plató. Gracias, Víctor. Uh -huh. Sí, aquí ya dijimos que estábamos hoy ya y empezábamos con la, con la nueva temporada, Hay tercera ganas. temporada que hemos dicho. Tercera temporada, fíjense. Sí, sí, sea, tenemos muchas gracias. ganas y tenemos muchas ganas de una estación que suele gustar a todo el mundo, que es el otoño. El otoño. A mí me encanta por el colorido que tiene. Uh -huh. La primavera es muy bonita pero el otoño es una pasada, tiene una, unos colores que son preciosos. Uh -huh. eh, no sé si recuerdas que nos despedimos con una composición o, o bodegón de, de, de primavera, de frutas, uh -huh. habíamos hecho otro de hortalitas anteriormente, a mitad de temporada, y nos despedimos con uno con frutas. Pues ahora hoy vamos a hacer uno con mmm, elementos otoñales. Y vamos a ir describiendo los elementos que hemos traído. Muy curiosos. Muy sí, curiosos, lo primero ¿sabes? que te voy a describir es esto, porque hilamos un poco con lo que hicimos el otro día. Uh -huh. eh, el otro día llevaba unos vasos, no sé si lo recuerdas, sí. en unos vasos de. de de bar, de barra, que era donde estábamos en una barra, Exacto. pues llevábamos eh, más altos, más bajos, y lo que hicimos es cubrirlo con una hoja verde de alpidistra, eh, con un cordón de un tipo de otro. Uh -huh. Y esta vez lo que he hecho es lo mismo, es simplemente unos tarros, tarros típicos de los que tenemos por casa, y los he cubierto con una hoja y con un, una cuerda de pita. Uh -huh. Puede ser una cuerda de pita o otro tipo de cuerda con lo que lo hagamos. Uh -huh. Pero, como ves, cualquier tipo de hoja nos puede servir para este tipo de decoración. Uh -huh. Esto lo vamos, van con agua y lo vamos a meter ahora. Más elementos que hemos traído, hemos traído unas calabazas decorativas Calabazos. espectaculares. Las tenemos en, la, todo este artículo lo tenemos en la, en la, en la tienda para poderlo vender. Calle no Valencia. Sí, en Calle Valencia y en Bermejeros. Y en Calle bien. Bermejeros. Y tenemos calabazas, que hemos traído una selección de, de varias, he traído unas mazorcas de maíz pequeñitas, con un, son unos híbridos preciosos, con unos colores espectaculares. Qué curioso, qué curioso. Si nos siguen por aquí, le vamos a enseñar también que hemos traído Fisalis, que es este, uh -huh. que ya lo vimos el otro día, pero lo llevé, me parece, en rosa, al, allí a la Plaza de los Bandos. Eh, perdón, Siforicarpo, Siforicarpo esta, es esta, eh, esas tipo de vallas blancas, uh -huh. el Fisalis, que es esta, que me comentabas tú antes, fuera de antena, que se come. Es que se come. Sí, vamos a sacar una, una de ellas, vamos a coger una, una flor. Y acuérdate que esto sí se utiliza mucho en... En los postres, En los postres, ¿no? en los postres y, en, y se utiliza de decoración en cualquier tipo de, de, de plato, en los restaurantes. Ha estado muy de moda este tiempo de atrás. Sí. Se abre así, se va abriendo todos los ahí pétalos está, está y pisale. nos queda ahí el fisale. Luego en, en el eso te los encontrarás puestos así o decorando, hacen oh. un poco con, con gracia, los van poniendo los cocineros en a sus ser. platos, ¿de acuerdo? Hasta ahora, Javier, una tarta de queso con fisalis. Riquísimo. Eso es manjar. Luego hemos traído también, porque como no, unos girasoles. Ajá. Y luego hemos traído algunos productos de frutería, como son nueces, uvas, y me encantó verlas esta mañana cuando fui a la compra al mercado. Eh, a Acerola. cerolas, que no son normales tenerlas uh -huh. para para verlas ¿eh? uh -huh. Vamos a empezar con ello para Perfecto. no Perfecto. Vamos a ir colocando uh -huh. de forma un poco arbitraria aunque no es arbitraria, ya sabes que ya, yo hombre, no... Claro, no intento <risa> se improvisa, pero no se improvisa. O sea, ustedes que eso ya viene todo en la cabeza. ¿O no? Más o menos sí, vamos a ir jugando con ellas con, con los diferentes elementos de una forma es divertida. También. Sí, sí, pesan. Pesan, también. pesan, sí, sí. Sí, sí, pesan. <risa> Parecen sí, pesan. de juguete, pero no. De una forma divertida con los ah. diferentes elementos, ¿vale? Uh -huh. Vamos a colocar entre medias nuestros tarros. Este que va a ser más al, el más alto, que normalmente siempre se debe colocar en esta parte. Y ahora ya vamos reconstruyendo. Este otro que lo vamos a colocar por aquí y vamos reconstruyendo. Y este pequeñito que lo vamos a poner por aquí. Vamos a moverlo un poquito esto, girarlo un poquito así, para que nos dé más juego. Así. Muy bien. Vamos a colocar también unas mazorcas de maíz. Más. Estas ya las colocamos ya como queramos, de una forma sí, o de otra. Jugando, podemos cambiar también. Jugando con ellas, sí. Vamos a colocar alguna hacia arriba, que son muy, muy atractivas para hacer esto. Qué bonita, Mira, singular. Son una pasada. Otoño. Son una pasada, una pasada, una pasada. La verdad, o sea, a mí me, me encanta. Vamos a colocar alguna por detrás para darle profundidad al centro. Una vez que tenemos colo colocado esto, vamos a colocar algunas flores. Uh -huh. Los, ¿Los girasoles también son más bien de esta época? Girasoles principalmente, sí, si, bueno, ese final es de finales de verano, Ajá. pero por su color, eres, a mí me, me, me llama mucho la atención de para otoño. utilizarlo, sobre todo en este otoño. El amarillo y el naranja Ajá. son lo que anticipan un poco el final del verano y el principio de... Ajá. Vamos a ir, vamos a colocarlo primero en fisales, que lo vamos a utilizar en la parte alta, y vamos a ir colocándolo en este. Fisales que también lo llaman... Eh, farolillos chinos farolillos chinos y con razón porque parecen farolillos sí. chinos <risa> voy a quitarle las hojas porque las hojas siempre terminan poniéndose feas y es una pena sí. que dentro de unos días nos, nos ponga feo exactamente nos quede feo el centro a costa de, de los fisales. mal las hojas Curioso. feas vamos a coger una no, maravilla. Aquí. Sí, es una preciosidad. Vamos a colocar otro. Vamos a hacer un poquito Los de que están verdes, igual tenemos suerte. De salida y... por aquí. Vamos a dar un poquito de forma. Y uh -huh. uno más. Este nos va a venir muy bien para hacer lo mismo. Decimos que todo eso lo podemos encontrar en. Sí, son en elementos que podemos encontrar un poco. Estamos dando un paso más de construcciones un poco más más elaboradas pero como ves tampoco sin gran dificultad uh -huh. ¿vale? Siempre vamos la, a poner este un poquitín más bajo el gusto y la imaginación de cada uno nos va a ayudar mucho, sí uh -huh. vamos a poner este un poquito más bajo para cubrir sobre todo la base que es lo que más nos interesa ¿vale? una vez puesto esto, vamos a retirarlo vamos a colocar por ejemplo el Fisalis el Fisalis no el sinforicarpo, otra vez. Esta vez ya... <risa> El sinforicarpo. Esta, esta has estado tú atento, has estado claro. atento. De, sí. El sinforicarpo. Vamos a cortar con... Siempre al bies, ¿te acuerdas que decíamos? Sí, sí, sí. Los cortes siempre que podamos los hacemos al bies. Al bies, vamos a colocarlo en este recipiente. Un poquito más bajo. Ahí está. Curiosa, también está... Muy bonita. Y nos da ese punto otoñal. En este caso no lo voy a quitar las hojas, porque estas hojas, aunque eso... Sí, se pongan un poco más oscuras, no... no, no dar la sensación de otoño, casi. Más. Nos va a dar un toque muy, muy particular. Uh -huh. Ahí le voy a poner unos cachitos y vamos a terminar con unos girasoles. Uh -huh. Girasoles que voy a colocar... Los girasoles que son muy bonitos. Sí. Uno sí. lo voy a intercalar... Para regalar es un detalle... Vamos a poner este aquí, pequeñito. Es un detalle... Este pequeñito lo vamos a poner aquí. Menos habitual que otro tipo de flores. Grano. Sí, es muy, muy diferente. Se utiliza mucho ahora también en las bodas, se utiliza muchísimo. Uh -huh. Como ves, hacemos, con esto conseguimos una composición totalmente otoñal, que ahora vamos a rematar en la base, ya simplemente con, un, con algunas con uvas y estos últimos Qué bonito Sí. Racimo. Vamos a colocar unos que racimos. también es la época de la uva. Sí. Y vamos a colocarle, vamos a... En varios puntos. Es que la fruta de otoño también está Me muy buena. Doy un poco de vueltas. Colocamos algunos puntos con ellas. Y vamos jugando. Bueno. Otra vez con todos los elementos. Vamos a ver. Hacia adentro. Y uno aquí atrás, siempre de profundidad. Hemos <risa> Para dicho que sí. Exactamente. Que no se quede el centro redondo. Colocamos unas cuantas nueces. ¿Nueces? Muy poquitas. Qué curioso. Y con elementos bastante económicos. También eh, importante. Bastante económicos, me parece que eh, no, está bien. Bastante económicos, nos van a quedar una composición, porque esto, como veis, muchos de ellos los podemos... Sustituir, claro, sustituir, también, sí, esto puede ser, eh, ahora que tenemos también aquí las castañas, las castañas por ejemplo, eh, bellotas, hay muchos elementos ahora muy de, de esta época. Y vamos a terminar con unas acerolas que están preciosas. Como sí, veis, este es, es, esto, es último, esto hay que colocarlo en el último claro, momento, porque es lo que nos da el color aquí y es una pasada. Qué bonito. Además se ve lo vamos a dejar colocado ahí en, en la mesa la baja. Te uh -huh. lo dejo colocado para que veas y queda una composición simpaticísima. Bueno, Qué maravilla, Javier. Pues con esto nos queda. ¿Te gusta nuestra composición? Me encanta, me encanta porque me gusta mucho el otoño y soy muy fan del otoño y la composición me Queda, me ha queda Yo creo que, que muy bien. Uh -huh. Podemos girarla un poquinito si se quiere ver. Entonces ya. Soy ya. Eh. Contundente, contundente. Qué maravilla, no nos gusta, ¿verdad? ¿Te apetece presentarnos la planta que nos ha traído? Pues venga, vamos con la planta. Venga, vamos a cogerla, ya la cojo yo. La flor de, de hoy, la planta de hoy, se llama... Brásica. Brásica, si ya se me había olvidado, me lo había dicho antes. Brásica. ¿Y qué es? Como una col. Una col, exactamente. Son col de brócoli, son de, de, de, de toda la familia. Lo encontramos ahora mucho en los jardines, no sé si lo has visto. Sí. Ahí en la Plaza España sí. y en, en toda esta zona se utiliza mucho. Y nosotros la hemos traído en, en planta. Necesitan muy poquita agua. Yo te muy lo traigo poco. ahora regado para evitar problemas. No, no, lo regas ¿vale? por abajo. Sí, no, lo regamos por arriba. Lo que pasa es que ha vertido Ajá. un poco de este agua, se la tenemos que retirar, acuérdate. Sí, sí, Nunca sí, sí. dejar este agua aquí que se pudre exactamente y luego a ver Ajá. si somos y, y de, regamos durante la semana un poquito vale, bueno, vale. eso sí que es importante una vez a la semana va a ser suficiente vale es una planta que necesita ya te decimos muy poco agua es de esta época cuando más se da, hemos dicho la familia y es una planta que es interior. muy diferente uh -huh. sí, interior, bueno, perdona es exterior, realmente. es exterior, pues claro, porque nos sí. vemos en los jardines de, de la calle sí así que podemos tenerla perfectamente en, lo, en nuestro jardín o en nuestros porches, para hacer jardineras y tal, y podemos ponerla en, también en interior ahora también no están las calefacciones y no tenemos mucho problema para ponerlo en la mesa o así, el frío, el calor no le va a venir bien, ¿eh? claro, tanto calor y sobre todo ese calor tan seco de la, de la calefacción bueno, muchísimas, muchísimas gracias Javier, ha sido un placer Hacer. Te, eh, te ha la el otoño. Temporada, me ha traído todo el otoño, además plantas decorativas. Así que muchísimas gracias. Gracias a Nos ti. Nos vemos dentro de dos semanas. Exactamente para recibir el pilar, que lo tenemos ahí a la vista. Eh, la Virgen del Pilar, la recibiremos con Javier de Fredería en Mayo. Muy muchísimas bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué curioso.